PRTV Plus, nuestra... ¡Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica! Buenas noches, tengan todos, soy Nagel Torres y estoy listo para presentarle los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica para hoy miércoles... 26 de abril. Lo mismos serán certificados por el auditor Orlando Tristani de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company, supervisados por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica. Aquí con nosotros en el estudio y en solo minutos se juega Lotto Cash que esta noche tiene un acumulado de 2.150.000 dólares y también la doble revancha donde podrías ganar el acumulado de 120 mil dólares. Y sé que tampoco dejaste atrás el Powerball y jugaste para llevarte la cifra de 37 millones de dólares. Estoy seguro que esta es tu noche de tu suerte con Lotería Electrónica. Si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre. Donde quiera te pegas con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega para que te pegues. Dale, raspa tu suerte y busca los nuevos juegos instantáneos porque donde quiera te pegas. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar con los sorteos de esta noche. Iniciamos con el Wabo. Vamos a ver... ¿Cuál es el número que vas a poder utilizar esta noche en el Wavo? Es el 2. El 2. Acompáñame que damos inicio a los sorteos de esta noche justamente con el Pega 2. Boleto en mano y mucha suerte a todos los jugadores de Lotería Electrónica. El Pega 2 comienza con el 5. El 5, el segundo, es el 7. El 7, el número ganador de Pega 2, es el 5. 7, repito, el número ganador el 57. Veamos los números ganadores esta noche para el Pega 3. Mucha suerte a los jugadores de Pega 3. Comienza con el 1. El 1. El segundo es el 9. El 9. Y cerrando, Pega 3. Repitió el 9. El 9. El número ganador de Pega 3 es el 1. 9. 9. Repito, el número ganador, el 199. Veamos. Los números ganadores para el Pega 4. El favorito de muchos, mucha suerte si ya tiene su jugada en mano. Comienza el Pega 4 con el 2. El 2. El segundo es el 8. El 8, el tercero. Es el 0. El 0 y cerrando, Pega 4 repitió el 8. El 8, el número ganador de Pega 4 es 2 ocho, ocho. Repito el número ganador, el 28 08. Recuerda jugar con Multiplicador, el que aumenta hasta cinco veces los premios menores. Veamos por cuánto te toca multiplicar. Y el número del multiplicador esta noche es el 3. El 3. Ahora pasaremos al sorteo de Loto Cash. Ya estamos listos para recibir el primer número. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Boleto en mano, lápiz y papel. Mucha suerte. A los que ya tienen su jugada de Loto Cash. Viene el primero, es el 14, el 14. El segundo es el 34, el 34. El tercero es el 23, el 23. El cuarto es el 17, el 17. El quinto llegó, es el 33, el 33. Y en breve conoceremos cuál es el Bolo Cash. Anótelo, es el 4, el 4. Los números ganadores esta noche en Loto Cash son 14, 34, 23, 17, 33. Y el Bolo Cash fue el 4. Cerramos con el sorteo de doble revancha. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Última oportunidad para los que combinan su jugada de Loto Cash con doble revancha. Vamos a ver. Viene el primero. Es el 26. El 26. El segundo llegó. Es el 4. El 4. El tercero. Aquí está. Es el 1. El 1. El cuarto esta noche. Es el 27. El 27. El quinto es el 29, el 29. Y en breve conoceremos cuál es el bolo cash de la doble revancha. Aquí está, es el 1, el 1. Los números ganadores en doble revancha son 26, 4, 1... 27, 29 y el Bolo Cash fue el uno Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos. No olvides visitar nuestra página oficial loterías de Puerto Nos vemos en el próximo sorteo mañana jueves a las 2 de la tarde. Que pasen todos una excelente noche.